Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar cómo hacer para visualizar la miniatura de nuestros videos y de nuestras imágenes. Como verán acá tengo una carpeta abierta en donde tengo videos e imágenes y no se pueden visualizar su miniatura. Comencemos. Para ello presionamos la tecla Windows más R, se nos abrirá el menú Ejecutar, escribimos Control, ponemos Aceptar. Se nos abrirá la carpeta panel de control, escribimos opciones en el buscador y buscamos opciones del explorador de archivos. Hacemos clic, se nos abrirá una carpeta, vamos a la pestaña ver y buscamos donde dice mostrar siempre iconos nunca vistas en miniatura. Lo destilamos presionamos la tecla Aplicar y Aceptar y ya podemos ver la miniatura de nuestros videos y de nuestras imágenes. Esto es todo amigos de YouTube, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.